Hola, Hortera. En este vídeo te voy a enseñar cómo diseñar tu huerto mandala, porque es mejor cometer los errores sobre el papel que sobre el terreno. Bueno, hay una duda que me hacen en mucho, eh, muchas veces en los cursos o también por internet, que es a la hora de diseñar los bancales, eh, pues qué ancho tienen que tener, cómo trazar los círculos... Haremos otro vídeo sobre, sobre cómo trazar los círculos a la hora de hacer el huerto mandala. Suscríbete suscríbete y así estarás al corriente cuando cuando salga el, el otro vídeo. Eh, respecto a lo que voy a explicar hoy de los bancales, te voy a decir que esto sirve para un huerto mandala pero también te va a servir si quieres hacer un huerto con bancales eh, tradicional. Y da lo mismo si son bancales elevados o son bancales a nivel del suelo. Las normas son las mismas. Acompáñame. Para explicarlo un poco hemos venido mandala en Cañuvé, es, es un mandala que estamos empezando desde hace muy poco uh, y entonces veis aquí como, como de momento sólo hemos hecho los dos círculos principales y el resto ya los hemos marcado con materia orgánica un poco para que el suelo esté eh, pues mantenga mejor la humedad y a la hora de que marquemos aquí los bancales correspondientes pues encontremos las cosas un poquito mejor para sembrar. Entonces, para diseñar un mandala lo primero que tienes que mirar es los bancales, es lo primero que tienes que diseñar, el ancho de los bancales, y ya lo hemos explicado en otros vídeos, fíjate, en este caso hacen metro veinte, que la idea del bancal es que yo nunca ponga el pie encima, porque entonces compacto el suelo, la idea con el bancal siempre, y esto es lo que determina el ancho, es que yo pueda acceder desde el extremo cómodamente hasta el centro, de modo que desde los dos lados yo pueda hacer todas las operaciones que sea necesario. Esto es importantísimo, el máximo que tiene que tener un bancal de ancho es metro cincuenta. Más de metro cincuenta ya no puedes hacer esto, tendrías que poner algo en el centro, te complicas mucho la vida. Máximo metro cincuenta y el mínimo, que, que, ¿cuál es el mínimo? Pues dependerá del usuario más pequeño que tengas. Si vas a hacer un huerto con niños o un huerto escolar, pues entonces te interesa mucho que, el, que el sea un metro quizá menos. Un segundo tema importante es los caminos, los caminos, eh, el ancho encontraréis que hay gente que os dice que en un huerto con bancales pues el ancho tiene que ser de 50 o de 70 o de metro, yo por la experiencia que tengo he probado varios varios tamaños y os aconsejo que lo hagáis de metro, pero otra vez depende de vosotros, porque si tenéis un espacio pequeño, un huerto pequeño, os interesará eh, aprovechar el máximo de, de espacio cultivable y entonces con 50 centímetros podréis funcionar, idealmente usar un metro ¿por qué? Porque por ejemplo, fijaros aquí con, las, con, la, con el brócoli de eh, romanesco, cuando esta planta crezca, será, me falta una mano, eh, será así grande y se va a comer parte del camino. Cuando yo venga caminando no pasa nada. Pero cuando, haya un, cuando las habas estén grandes aquí, el romanesco también, y yo quiera pasar con una carretilla, eh, va a ser un problema. Va a ser un problema porque voy a rozar, eh, eh, tocas las plantas, las puedes dañar, no es interesante. Con un metro no vais a tener este problema. Si, si podéis hacer una cosa entre medio, pues con 70 centímetros vais a funcionar bien. El siguiente tema que tienes que diseñar sobre el papel y que es importante es el riego. ¿vale? ¿Cómo vas a regar? Olvidaros, en este caso todavía no está montado y nos viene bien para hacer el vídeo, pero olvídate de, de regar con la manguera. Eh, cuando regas con, con la manguera por aspersión estás mojando las hojas y esto en verano se va a traducir en hongos. Vas a, a facilitar que los cultivos cojan enfermedades y esto no es interesante porque te da más trabajo, cultivos débiles, menos cosecha. El, es importante con el tema del riego entonces eh, qué tipo de riego, claro, ya habrás visto el vídeo de surcos o bancales, no lo has visto, te lo dejo aquí. Si vas a regar por inundación, yo te desaconsejo absolutamente que, riegues, que, riegue, que, que uses el sistema de bancales, usa el de surcos tradicional. No es, quizá no es el que te gusta o a lo mejor no lo ves tan ecológico o lo que sea, pero es que el, no vas a poder regar bien por inundación aquí cuando, cuando el ancho de los bancales es muy grande, sobre todo si la tierra es ar arcillosa. Nos queda para regar eh, el riego automático con tubo ¿vale? y puedes usar o bien um, gota a gota o bien manguera exudante. El gota a gota tiene un problema y es que la gota tendrá una distancia, estará a 40 centímetros, a 30 centímetros, a 20 centímetros, a 50 centímetros, pero tú vas a ir cambiando el marco de rotación de los cultivos tal como vayas haciendo las distintas rotaciones, o vas añadiendo gotas al tubo y el tubo acaba soltando agua por todas partes, o vas cambiando los tubos, lo cual para mí, a, a, al menos esto es algo personal, pero a nivel de gestión ir cambiando tubos, tener un sitio donde guardarlos, para mí es muy engorroso. La manguera exudante tiene una ventaja, que es que suelta agua a todo lo largo de la línea. Por allí donde pasa, exuda agua, de ahí viene el nombre. Entonces, eh, es mucho más interesante. Y tienes dos tipos de manguera exudante que te explicaré en el vídeo. Suscríbete. Que es la manguera flexible y la manguera rígida. Yo utilizo manguera rígida, ya te explicaré en el otro vídeo por qué razón. La orientación de los caminos. Yo tengo, bueno, esto es un, una cosa mía, que es, es personal, pero yo lo que hago siempre es que marco eh, el camino principal que cruza el huerto Mandala, que es como una firma que le pongo, uh, siguiendo el eje norte-sur. Y así siempre sea, a mediodía, en qué punto está el sol, y a la hora de montañas o lo que sea, bueno, pues es una referencia. También me hace gracia cuando veo la foto aérea, en el Google Maps o en el donde sea, pues que veo el huerto y, y, y tiene la línea que sigue con el borde del, del esto es una cosa mía, en cualquier caso tenéis que pensar por dónde van a pasar estos caminos y esto tiene una relación con el riego y es lo siguiente, para distribuir el agua a lo largo de, los, de las mangueras exudantes o el gota a gota, lo que hayáis decidido en cada bancal, eh, tenéis que tener la línea de distribución en el centro, cruzando el, mangal, el mandala, en este caso pasaría por aquí, ¿de acuerdo? Y de aquí hacéis conexiones que van a cada lado, en el caso de que queráis hacer un huerto tipo laberinto, Uh, es importante que esto lo tengáis previsto desde el principio también es importante la longitud de los bancales que es otra pregunta que, el, que me formulan mucho y que realmente es importante si hacéis bancales de más de 6 metros de longitud fijaros en este caso que hacen metro 20 yo soy alto pero tengo dificultades para, para acceder al otro lado puedo llegar a hacerlo si salto o haciendo un paso largo pero cuando las habas estén altas esto ya no va a ser posible entonces no hagáis los bancales, no hagas los bancales de más de 6 metros. Más de 6 metros es demasiado espacio para ir a dar la vuelta y se vuelve incómodo y es, es, poco, es poco efectivo, es poco eficaz. El ancho depende del usuario, la longitud como máximo 6 metros y como mínimo la que vosotros queráis. Podéis llegar a hacer bancales cuadrados si, si es oportuno. También respecto a los bancales, si vais a tener bancales transversales o de un tamaño distinto, que de algún modo no pues, son concéntricos, pensar siempre a empezar el diseño del mandala marcando los círculos, los bancales que son circulares, concéntricos, porque estos eh, van a determinar uh, todo el resto. Y en segundo lugar, ya podéis, pensar cómo vais, ya podéis diseñar cómo vais a poner los que vengan transversales. Esto os va a complicar a la hora del riego, otra vez lo mismo, por eso es importante que hagáis el diseño sobre el papel, que hagáis el diseño sobre el papel y no lo hagas eh, eh, directamente sobre el terreno y te encuentres allí los problemas. Calculad siempre que en el, el centro tenéis que saber dónde estaba la piqueta o dónde estaba el bastón desde el cual trazasteis los círculos. Y eh, pensar si vais a poner un bancal o no, y cómo lo vais a regar, y qué va a ocupar. No pongáis un árbol, si no es un, si no es un, si no es un huerto inmenso no pongáis un árbol, porque el árbol va a crecer va a crecer y al final lo que va a hacer es proyectaros sombra y vais a tener un mandala muy bonito pero va a ser un huerto de semisombra y esto os va a limitar mucho, entonces no pongáis plantas que, que se hagan muy grandes. Sobre las arbustivas deciros también que si diseñáis, si vais a hacer paradas en cristal, el sistema de paradas en cristal o vais a, a, pensáis poner eh, algún tipo de aromática en el huerto, calculad que las que son arbustivas van a crecer y crecen mucho. Y que entonces tiene que haber una relación entre el diámetro que van a tener cuando sean grandes, pues por ejemplo los romeros o las lavandas, con el diámetro de los bancales, porque si no os vais a estar comiendo el camino. Y os dejo aquí un vídeo de que os explico las razones, si eres nuevo en el, en el canal, por qué tener un huerto, por qué razones hacer el huerto mandala y no hacerlo de otra manera. Uh, otro vídeo que puede ser de tu interés y nos vemos en el próximo vídeo.